Concepto de KPIs y tipos de indicadores. El día de hoy veremos el concepto de qué es un KPI y qué tipos de indicadores se presentan normalmente en el área de recursos humanos. El concepto de KPI y el término viene más bien de unas siglas en inglés que quieren decir Key Performance Indicator, que traducido al español significa indicador clave de desempeño. Esto se refiere a a una serie de métricas utilizadas para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio. Su finalidad es permitir la toma de decisiones y conocer aquellas que han sido más efectivas con el cumplimiento de los objetivos o metas de un proceso o proyecto completo. ¿Qué tipos de indicadores encontramos regularmente? Existen muchas clasificaciones, pero yo considero que una de las mejores para recursos humanos es la que presento a continuación. Existen tres tipos de indicadores. Los indicadores de ratio, los indicadores de tasa y los indicadores de índice. Veamos cómo calcularlos y algunos ejemplos. El de ratio. Es el que expresa una relación entre dos variables. Veamos, aquí vemos siete personas. Estas siete personas, algunas son blancas y otras son azules. Veamos el ratio de personas blancas dentro del total de personas. Cuatro de siete figuras de personas son blancas. Este es su ratio. La tasa. Esta es expresa por medio de un porcentaje. Cuando veamos la tasa, recordémonos de nuestro celular. Y entonces recordémonos que cuando está al 100% quiere decir que la batería está completamente llena. Si estuviera al 86%, ya habríamos gastado algo. Tenemos 86 de 100%. Esta es una tasa. Veamos un ejemplo. El Net Promoter Score o NPS. Este es muy utilizado en mercadeo y últimamente también está usándose en recursos humanos. Veamos. Tenemos 11 personas. De estas 11 personas, vemos que están en distintos colores. Esto quiere decir que están segmentadas. ¿Cómo están segmentadas? Todos estos que están en azul, que son 7 personas, son detractores de nuestro producto. Estos son indiferentes a nuestro producto, son dos, y los últimos dos son promotores. Es decir, a estos les encanta nuestro producto y lo recomiendan. ¿Cómo lo calculamos? Pues calculamos la resta del porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Veamos, tenemos dos promotores que los vemos acá. De 11, es decir, el punto 18 por 100% es igual a 18%. Y el porcentaje de detractores, que son estos 7. 7 de 11 es punto 63%, me da el 63%. Y ya entonces puedo hacer la resta. Menos 5 dividido 11, que me da menos punto 45%, igual al menos. 45%. Esto quiere decir que los detractores son más que los promotores y mi NPS es negativo en un 45%. Es así como vemos que calculamos un indicador de NPS. El índice se utiliza para estandarizar las mediciones y poder hacerlas comparables entre poblaciones disímiles como provincias, industrias, etc. Esto es difícil de ejemplificar o solamente decir de esta manera, pero vamos a ejemplificarlo teniendo este ejemplo. Vamos a comparar el índice de demandas en los institutos de seguridad social en Latinoamérica. Como los países de Latinoamérica son tan diferentes en tamaño, tenemos que estandarizar el cálculo. Por lo tanto, vamos a calcular juicios por cada 100,000 trabajadores. De manera que podamos, de cada 10.000 trabajadores, de manera que podamos hacer este cálculo para cualquier país, tal como Argentina o México, que son mucho más grandes que Guatemala, pero que podamos compararlos. Tenemos inscritos en el IX 9.200.000 trabajadores, de los cuales 127.503 lo han enjuiciado por no cumplir con sus derechos. Ahora calculemos el índice. Han demandado 127,503. Esto lo multiplicamos por el número estándar, que son 10,000. Y esto lo dividimos dentro del total de afiliados. Esto nos da el número 139, que es el indicador. Y lo debemos leer de la siguiente manera, que hay 139 juicios por cada 10,000 empleados o por cada 10,000 trabajadores. De esta manera, hemos concluido este módulo. Si ustedes quieren ampliar las referencias, aquí tienen dos referencias y todas las ilustraciones las hemos extraído de SlideModel.